saludos en esta oportunidad les voy a enseñar cómo usar chat gpt en google chrome y en youtube solamente tiene que abrir su navegador buscan esta aplicación o este complemento de google, de google esta extensión y le, le, la instala yo no la voy a instalar porque ya la tengo instalada luego de que usted la instala usted inicia sección y usted le hace la pregunta que usted quiera en esta oportunidad yo le, le hice esta pregunta y ella me, me arrojó este mm -hmm. resultado. Si, esa pregunta, si ese resultado no me satisface, yo le doy a, a regenerar otra respuesta y le doy clic y ella me va a generar otra respuesta. Y así de simple, ya estoy usando gpt en Google Chrome. Ahora para yo usarlo en YouTube solamente tengo que instalar un complemento que se llama gpt summary yo se lo instalo ahí a google, a google chrome y ya listo solamente tengo que cuando necesite un, eh, un resumen de un video por ejemplo en este caso el discurso del presidente Luis Abinader yo le di aquí a que me hiciera un resumen y esto fue lo que ya me hizo así de sencillo yo puedo usar tanto en, en el buscador de google chrome con esta herramienta como en YouTube la inteligencia artificial que está tan de moda. Espero que se haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima. Adiós.